La verdad que, que es un galardón un tanto inesperado, eh, sí que es verdad que, sí que he realizado un año muy bueno, pero la verdad que supone un impulso más para los entrenamientos y las competiciones de, del año que viene. Y también es una forma de promocionar un poco lo que es el atletismo y, y sobre todo la jabalina. Mi padre, bueno, ya también ha tenido una vida deportiva y eso y al final ver pues, que su hijo ¿no? se, ha, se ha elegido un año el mejor deportista de navarro pues es, es un orgullo para, para él. Me siento muy muy, muy orgulloso y muy, muy honrado de, bueno, pues de, de estar en esta comunidad y que, y que te reconozcan todo el trabajo que has hecho durante un año.